Hoy es un gran día para, para Navarra. Eh, hemos llegado a un preacuerdo con el Gobierno de España para el traspaso de la competencia de tráfico, para que esa competencia sea prestada de manera exclusiva por Navarra a través de su policía foral. Este traspaso de competencias será efectivo, bueno, previa acuerdo de la Junta de Transparencias, efectivamente, será efectivo a partir del 1 de julio. Eh, a partir de esa fecha se, ha, se abre lo, lo que se ha denominado un periodo transitorio, porque necesitamos de dotar de eh, 149 agentes más para eh, prestar ese servicio. Se activará también, como viene reflejado en la Ley de Policías de Navarra del año 2018, lo que denominamos pasarela para que la persona guardia civil que esté prestando ese servicio, si quiere seguir haciéndolo en la comunidad, lo puede hacer eh, a través también de la policía foral. En todo caso, está convocada la, junta, la parte navarra de la Junta de Transferencias para el martes eh, 14 por la tarde, en donde se darán todos los detalles y todas las explicaciones. Y posteriormente, pues, se tendrá que convocar la Junta de Transferencias eh, Conjunta, Gobierno, o sea, Navarra y Estado para firmar ese, esa efectiva transferencia. Como digo, han sido más de 25 años de reivindicaciones, lo han hecho todos los gobiernos, lo han hecho todos. Todos los presidentes del gobierno, empezando por Miguel Sanz y también lo hizo Usue Barcos, pero por fin tenemos esa transferencia encima de la mesa. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.